Carmesí del cielo marroquí. Queda aquel amor que lleva los cruces de banderas que se mezclan donde sea sin pagar en condena. con tu soledad que te acompaña hasta el café lees un libro de Cortázar que no se hace esperar que te descubre cuando lloras y lo cubres con las gafas te deja la huella de los cigarros en la cornisa de los cigarros, que olvidas terminar, esperando al amor que no llegará y tu pequeña sonrisa se marchitará.